Toma 88 Toma 88, es que aparezco Marilyn Monroe Grabando con Billy Wilder Con Falda ser Loco Bueno, continuamos eh, Este es el inicio De una serie de vídeos que voy a hacer Con el hashtag eh, Tienes algo que decir Y Es tan simple y tan sencillo Como que voy a invitar A todo el mundo que tenga una cuenta en internet En Youtube, concretamente a que si conoce algo, le gusta algo, tiene algún hobby, ha resuelto la forma de cambiar la rueda que era imposible en el Ford Focus JX4 y resulta que no había referencia en internet, lo descubrió, lo hizo, subió un vídeo y además ayudó a más gente, o simplemente para que uses tu libertad de expresión, sí, esa que nos ha costado siglos conseguir. <coughs> Va a ser una, una serie de vídeos donde describiré para quien nunca haya subido un vídeo, para quien no tenga ni mucha idea, iba a decir otra cosa, cómo funciona básicamente el panel de control, cómo hacer títulos que no sean clickbait, evidentemente, la importancia de las etiquetas y de definir un vídeo de cara a las búsquedas que puede encontrar cualquier usuario dentro de 2, 3, 4 años y que ese vídeo le resulte útil y cosas parecidas. Todo surgió. Por eh, una cosa que hizo David Morganson una vez Que no es una frase en sí, es una idea, ¿no? Y es eso, si tienes algo que decir y no sé cuánto Haz un vídeo Y porque tengo una espinita ahí clavada De una señora a la que sigo eh, La seguí, no sé cómo la encontré Porque los vídeos que tenía, pues mmm, No estaban bien grabados, no se escuchaba bien Eran muy cortos Prácticamente no te enteras de lo que estaba haciendo Pero no sé por qué La seguí y yo y Otras personas estuvimos ayudándola Diciéndole No se escucha bien, pon la cámara aquí, haz una prueba No sé qué, no sé cuánto, total Que un canal que yo jamás seguiría Que es un canal de cocina, la sigo Es una, es una señora, creo que es de Girona, no sé si tiene 60 años Se la ve que tiene una experiencia en internet Prácticamente nula Pero ahí está, con 1500 o 1600 seguidores Haciendo vídeos resuelta muchísimo más que yo y yo tenía esa espirita porque quería explicarle algunas cosas en vídeo. Y bueno, es que me encantan los, can los canales pequeños. En conclusión, este es el vídeo número de la serie 100. Es una especie de presentación corta. Animaros. Me da igual quién me, quién me siga o quién me deje de, se de, se de seguir quien vea este vídeo ahora si son 4 o si son 20 porque esto es a largo plazo el buscador de youtube es magnífico lo único que tenéis que hacer es describir bien las cosas y la gente llegará como siempre digo y para quien no se dé cuenta ver siempre la descripción abajo porque suelo complementar bastante los vídeos y los comentarios están capados no es por nada ¿eh? hay mucho hater hay mucha gente que viene a insultar tal y cual tú di lo que quieras ser respetuoso y se te publicará, chao chao